es el nuevo coronavirus COVID-19? Es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El riesgo de infección es mayor cuando un ciudadano sano entra en contacto con un paciente infectado. Se estima que la distancia mínima entre las personas para poder contraer el virus es situarse dentro de un radio de dos metros de quien se haya infectado. Esta acción se realiza a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando el afectado tose, estornuda o habla. También es posible contraer el virus al tocar con las manos una superficie u objeto que contenga el virus y luego se coge la boca, la nariz o los ojos. Se estima que el virus se conserva vivo durante tres días cuando se deposita sobre materiales como el plástico y el acero. En el aire, el patógeno tiene una vida media de tres horas. Es posible contagiar antes de que se empiecen a presentar los síntomas, ya que el infectado puede tardar de 2 a 14 días en presentar síntomas después de contraer el virus. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus COVID-19? Quienes han contraído el virus presentan los siguientes síntomas. Fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general, secreción y goteo nasal. El espectro clínico varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos, que es el síndrome respiratorio agudo, insuficiencia renal, neumonía en ambos pulmones, síntomas gastrointestinales, en especial la diarrea y hasta la muerte. Los síntomas más graves se registran tanto en personas mayores como en aquellos pacientes con inmunodepresión, o enfermedades crónicas como diabetes, unos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En los casos más graves puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Medidas de protección. Evitar al máximo tener contacto con el enfermo que ha contraído la infección. No tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Usar desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. Evitar las reuniones sociales en recintos muy cerrados. Mantener una distancia mínima de 2 metros con posibles portadores del virus. Si está enfermo, estas son las precauciones por tomar. No salir de la casa durante al menos dos semanas y consultar pronto un médico. Si ha estado de viaje al exterior, debe dar aviso al personal médico. Para prevenir la propagación de la enfermedad, debe quedarse confinado en casa. Usar mascarilla y cambiarla al menos una vez al día. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego almacenarlo en un lugar hermético o quemarlo. Limpiar y desinfectar los objetos o superficies que se tocan frecuentemente. Hacer uso exclusivo de recipientes para consumir los alimentos. Conservar reposo en un cuarto marginado y uso de baño exclusivo para el afectado, mantener suficiente ventilación en el lugar donde se halla el paciente, evitar al máximo entrar en contacto con otras personas a una distancia mínima de dos metros, guardar cuarentena desde el diagnóstico de la enfermedad hasta 15 días después de ser dado de alta, ya que se ha observado que aun cuando el paciente ya está recuperado puede seguir transmitiendo la infección.